El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, recibió en su despacho en el ayuntamiento local a varios empresarios chinos quienes visitaron la ciudad con el objetivo de observar las necesidades que hay en la provincia para luego hacer algunas inversiones que podrían ayudar al desarrollo de la región nordiste. Nosotros agradecemos esta visita de cortesía que nos han hecho eh, autoridades de China un momento histórico para República Dominicana que ya se ha firmado un acuerdo tan importante con esta segunda potencia. Queremos agradecer a Andrés Espinal, quien ha sido el enlace para que puedan estas autoridades eh, llegar hasta acá, el encargado de comercio y la representación de una de las empresas más grandes eh, que tiene el mundo, que está en China, eh, AVI. ¿Verdad? Sí, ABI. Entonces, eh, pues, hemos estado hablando y poniendo sobre la mesa la visión y la misión nuestra en el desarrollo de nuestro municipio y de nuestra región. Eh, como, como digo, repito, segunda potencia del mundo que nosotros debemos aprovechar. Y ellos están haciendo una visita para conocer eh, nuestro municipio, nuestra región, y ver en que nosotros en una próxima reunión pudiéramos presentarle como proyecto y como, y como visión del municipio y de región por lo que nosotros agradecemos a estas autoridades. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.